Hola a todos, soy otra vez yo, Marlon, y esta ya es la cuarta parte de pues, esta serie de videos de World of War. Recuerdan como en la primera parte me preguntaron que quién era y pues yo dije que me llamaba Marlon, bueno, aquí aquí está mi perfil. En fin, lo que iba a contarles es que pues para la segunda parte tuve que rejugar el juego porque bueno. Eh, había pasado muchísimo tiempo, ni siquiera si en el mismo computador entonces si ven que hay cosas ligeramente distintas es precisamente por eso adicionalmente ahora estoy jugando, bueno la versión de steam y pues se nota la diferencia estaba mirando la primera parte y dije que esto parecía una traducción de fans y bueno me imagino que fue porque no todo estaba traducido lo cual, pues más que nada creo que fue. Eh, pues. Fue el reflejo de mí mismo obligándome a hablar. Y no. Y no algo no que pensar realmente. No, no parece una traducción de fans. O sea, esto parece bien. O sea, se nota que es como una traducción profesional. De pronto, pues, este tipo de cosas que no están completamente traducidas. Bueno. O sea, entiendo por qué pasa no es como si se pudiera modificar tan fácilmente es como en los programas de televisión no sé, caricaturas que generalmente para latinoamérica ponen el título en inglés y ponen a un narrador que diga el, el nombre pero en fin, vamos a jugar eh, bueno, la última vez nos quedamos en este nivel Unidad de bienvenida Entonces vamos al siguiente que es Escuela de belleza Manos a la obra ah, Ok, vale, <ríe> ya sé cuál es este Y en este tenemos un nuevo tipo de goo Que es este goo gigante La particularidad Es que, eh, bueno, estas cosas se rompen Y salen muchas chiquitas entonces, vamos a ver qué es lo que dice el que escribe los carteles. Como siempre, de todas las gu y de todas las bolas, ¿quién es la más bonita? El que escribe los carteles. <risa> Me gusta cómo dice que es. Me gusta como dice bolas. <risa> lo mismo que yo digo. Bien. En fin, vamos a subir esta cosa para que nuestra gu más bonita baje. Realmente no hay mucho que hacer en ese nivel. O sea, simplemente imagino que es Están demostrando el funcionamiento de esta nueva Google Entonces, como les dije antes, esta cosa se rompe Y ya Vamos a ver qué dice acá Dice Una tubería roja Parece que es muy exclusiva Solo pueden pasar determinados tipos de Google Hay que escribir los carteles Así, ah, esta es otra Mecánica de gameplay que están agregando en este momento eh, pues, las tuberías para un solo tipo de goo porque bueno como hemos visto en anteriores eh, en el resto de niveles anteriores eh, las tuberías eran negras y pasaba cualquier cosa sin embargo en este caso pues simplemente las gus más bonitas pasan después de que me gusta mucho es bueno primero que todo que queden los dos ojos separados en dos gus distintas y que pues miren el cursor Ah, ok. Cinemática. <risa> Tenemos dos opciones de niveles. Vamos por la derecha. Tratamiento de lava volcánica. Que suban las burbujas. Ah, ok. Ya recuerdo este nivel. Este infame nivel. Listo, entonces la mecánica anterior del nivel anterior era para, bueno, obviamente fue un tutorial. Nos estaban enseñando cómo funcionaban estas GUS grandes. Aquí lo que hay que hacer es que hay que subir esta cosa, la grandota, para que se rompa acá y bajen sus pedacitos pequeños de esta manera. Eh, pues meter esos dichos pedacitos pequeños en el tubo. Eh, cosas nuevas que hay acá. También esta cosa que parece una flor muerta. Desintegra todas las gus que le pongas. Bueno, en ese caso no funciona, pero generalmente pasa. No sé si hay alguna. No sé, hay alguna condición. Pero ya perdí una ola. Aunque bueno, estas no importan porque, pues como bien saben, no entran por el tubo rosado. En fin, hay que tener cuidado porque no me gusta ese nivel por varias razones. Una, lo que ya les dije antes, esta cosa acá que pues nos impide, digamos que, pues, eh, cometer errores, ¿no? Entonces cometemos un error y ya estamos condenados. De igual manera, pues, hay que tener cuidado con que esta cosa no se caiga, y ya. Son las cosas que, que me estresan un poquito. No y Justamente a eso me refería Que por cualquier cosa Esta cosa se va Sale volando El perjudicado soy yo Entonces Vamos a ver Listo, ¿Por qué funciona mejor Te maco Te maco Listo, entonces esta cosa ya quedó separada, ahora están bajando sus pedazos y ya, ahora simplemente es usar las verdes nuevamente para pues, generar el camino hacia abajo. Vamos a subir y ya. Listo. Ya. Listo, ya. 18 de 12. En fin, no leí que era lo que decía el que escribía los carteles. Pero. Imagino que. Tutoriales como siempre. Yo creo que cada vez me estoy demorando más en los niveles y cada vez estoy hablando menos, menos, menos, Vamos la bella y el tentáculo eléctrico. ¿Cómo he llegado hasta allá arriba? Ah ok, este es este otro nivel. Este nivel. En ese nivel, eh, En este nivel las gubos están emulando un cable eléctrico, evidentemente. Entonces hay que continuar con el cable, de tal manera de que pues, llena su destino, que es acá abajito. Eh, como podrán ver pues este tubito no es exclusivo, sin embargo si es necesario pues, separar esta cosa roja. Entonces aquí vamos Otra vez, no, Ay, pendejo, me está trasparando el pinche. ¿Qué me está pasando? Ay, bueno, al menos lo cogí esta vez. En fin, la mecánica en ese nivel es justamente lo que estoy haciendo. Es como elevar a ambos lados de donde está la cabeza esa banda pues no se cae Sí, en fin, no he dicho nada en mucho tiempo Estaba súper concentrado en el nivel Es la manera en que la gente generalmente juega, ¿no? Callada Es pues especialmente para... O sea, sucede pues, o sea, con ineptos como yo Que, pues... Nos cuesta, nos cuesta generar palabras Entonces... Ya esta cosita se cayó. Bam bam bam. Y sí. ahí van las cositas. Despertaron las blancas. Luego esto y ya, se acabó el nivel. No quedó ninguna parte por ahí. No. Chao. En fin, es bastante entretenido este nivel y me gusta cómo queda el cabalecito de hecho. Listo. Tres más. En fin. Todavía tenemos dos opciones de nivel. Una acá. Otra acá. E imagino que... Bueno, todavía quedan varios para el siguiente capítulo, ¿no? Entonces vamos por... No sé, el de arriba. Este la alfombra roja, se sí, también es súper chévere y la música de este, la música de este es muy buena muy, muy muy muy muy muy muy muy buena entonces se llama la alfombra roja y tiene pues temática de eso como de celebridades de no sé, hay, se ve como si estuvieran tomando fotografías en todo momento o sea, como tipo de paparazzi No voy a hacerles los de lo que va a pasar en ese nivel. Porque, bueno, me gusta. Es entretenida es ver el efecto que causan las googles. Ah, entonces, no sé por dónde empezar. Hmm. Bueno, realmente también estoy algo perdido porque no me acuerdo. En fin, vamos a empezar acá. Se ven que se me imagino que sí lo sabían. La vida muchas veces requiere sacrificio, especialmente si eres una bolita blanca. Para las googles la vida no es más que un primer paso. Muchísimo más corto y muchísimo más insignificante de lo que podría ser para otro ser nosotros, los seres humanos, en muchos sentidos vivimos demasiado, siendo una Google, bueno, muchas veces preferiría sacrificarte por la belleza de alguien que tiene más personalidad, más, personalidad, más talento, más importancia que tú. Ups ya me acordé que era lo que tenía que hacer con estas cosas verdes. No. No. Tengo que amortiguar la caída de la cosa. Se me había olvidado. Creo que todo el mundo está conmigo con que esta música es muy muy muy buena. Este nivel me gusta mucho, creo que es el, mi favorito de, de este segundo capítulo. Ahí porque se cayeron cositas blancas. ¿Qué? Así desestabilizado está. No, no, no, no. no. Nada ah, es que estas es tan bonitas es no bueno, se pueden para el mismo lado. Ay. ¿Qué hice? No. Ah. Ya resistió, chao, dije chao. De ciao. De ciao. De ciao. De ciao. Ya está completamente echado. Mm, bolita. Entonces ja. pues ahora simplemente es construir la torre. El fundamento básico de este juego para que suba. Imagino bueno, que puedo usar los huevos blancos también. no lo siento ando muy pendejo hoy sinceramente bueno ando pendejo hoy y siempre lo más hoy que siempre en fin, ya terminamos este nivel Que imagino que es el último del día de hoy Muchas gracias por ver este video Y por seguir la serie, supongo Entonces, bueno, recuerden que soy Mardon Nos vemos en el siguiente capítulo En el que probablemente Terminemos de una vez por todas Con lo que sería este segundo mundo Vamos con máquinas de clasificación genética en el próximo video, no sin antes pasar con los niveles que no he terminado del de cuerpo de esta Q con forma de lombriz.